12 horas Canal 11 Gira tu mundo El secreto de Orson fue revelado No sabes que tu esposo trató de asesinar a Mike Y Bri no pudo perdonar La hijastra de Linette, Kayla Nunca se adaptó a ser parte de su familia la voy a querer y no puedes obligarme. Esposas Desesperadas. Lunes a viernes, 13 horas. Canal 11. Gira tu mundo. Lucha por sobrevivir continúa como una de las máximas experiencias televisivas del planeta. Sangre contra agua. La mejor temporada desde Héroes contra Villanos y tal vez de las mejores temporadas de todos los tiempos. Es único. Sangre contra agua, la partida más significativa en el show después de 13 años de historia El juego está a punto de cambiar Survivor, San Juan del Sur Sangre contra agua De lunes a viernes, 14 horas Canal 11, gira tu mundo Dijiste que hay personas que quieren lastimarme Creo que llegaron a Saki y a Lyle Quédate donde estás, estarás bien <ríe> Trabajo para tu padre él me envió para hacerte olvidar. Dime, Claire, ¿puedes guardar un secreto? Este sujeto emite 1800 curis de radiación sin haber tenido contacto con material nuclear. ¡Este ha escapado! Héroes, lunes a viernes, 15 horas, Canal 11, gira tu mundo. La más linda del Imperio. Me llamo Olorus Axilicus. Este es mi número romano. Llámame. Lo mío es peor, estoy cortando mármol aquí. Dime, en esta isla, ¿qué les gusta de un hombre a las damas? ¿Sabes qué? Eructo todo el alfabeto, las 20 letras. Seguro que hay muchas chicas en esta isla que tienen una belleza como la mía. Ya sí, lunes a viernes, 17.30 horas. Canal 11, gira tu mundo. En Estados Unidos, aproximadamente medio millón de personas son lesionadas por año en choques que involucran el uso de teléfonos celulares. Se estima que por la misma causa mueren unas 6.000 personas en el país. ¡Errores mortales! Las personas que revisan sus celulares mientras conducen tienen un 23% de probabilidad adicional de chocar su carro, un programa del que nunca querrá ser protagonista. Extreme Reality Clips, sábados y domingos, 13 horas, Cada 11, Gira Tu Mundo. Las mujeres han demostrado que tienen un corazón muy fuerte y que también tienen mucha fuerza. Tu tiempo es el más rápido de cualquier contendiente, hombre o mujer. Un fenómeno impactante. Hoy tendremos más explosión que nunca. ¿A dónde vas, nene? Gladiadores americanos, sábados y domingos, 14 horas. Canal 11, Gira tu Mundo. Tal vez sean chicos, pero son asesinos Y sin saber quién es el neuro, todos son mortales Lo extraño es frecuente ¿Pueden escucharme? ¡Andrea, qué sucede! No. El peligro ah, también ¡Vamos! Ah. Game, la inmortal Sábados y domingos, 15 horas Canal 11, Gira tu Mundo los que están en el comedor, rápido, terminen de comer. Los programas esta semana están por comenzar. Dos gladiadores batallarán para demostrar quién es el más rudo. Un ciclista con un ardiente deseo por batir un récord mundial. Y los frisbee como nunca antes los han visto. Récords Guinness, sábado y domingo, 16 horas, cada 11, Gira tu Mundo que tienes es un don hace tiempo que quiero usar mi magia para ayudar a alguien, aún tratas de llenar el hueco en tu corazón que se generó no intentes detenerme, no vine aquí para eso solo vine a hacerlo por ti ya eres mío el tiempo y el pasado hola Rube. ¿Quién te trajo hasta aquí se convierten en uno solo Juan Soponga Time sábados y domingos 17 horas canal 11 gira tu mundo ¿Por qué tu hermano vino por la destructora? Solo vine porque mi padre lo ordenó. Jamás te volverá a dejar. Agente Tensil. Sábado y domingo, 18 horas. cada 11. Gira tu mundo. Maneja millones en el mercado de valores. Bienvenidos al Montecito. La ciudad de la diversión. ¡No puedo creerlo! ¡Gané un millón de dólares! ¡Edward, estoy es maravilloso! Con diferentes aventuras. Nuestra meta es pasar todo el fin de semana sin gastar un centavo. Sí, ¿No es sí. Las Vegas. Sábados y domingos, 19 horas. Canal 11. Gira tu mundo. ¿Te gustó? Moki Locke es el diablo. ¿Qué demonios es esto? Un procedimiento increíble, pero muy peligroso. Es muy extraño. ¿Pueden oírme? La llevará a un mundo lleno de misterio y horror. Cualquiera que sea su estado mental, hay una chica perdida. La celda. Y 11. 20 Canal 11. Gira tu mundo. Estamos matando por gasolina. Mi mundo es de fuego y sangre. Un turbulento pasado. La humanidad se volvió salvaje. Mi nombre es Max. Una lucha termonuclear. La tierra está muerta. Reducido a un solo destino. Sobrevivir. Una implacable persecución de altas revoluciones. Mad Max, huya en el camino. Sábado 12, 20 horas. Canal 11, Gira tu Mundo. Se trata en pistoleros. Pistoleros. Cada uno con una habilidad. Deben estar preparados para muertes. Son pistoleros implacables. Los cementerios están llenos de hombres jóvenes. Tendrán una lucha muy peligrosa. Los Siete Magníficos. Domingo 13, 20 horas. Canal 11. Gira tu mundo. Es una trampa. Un mundo lleno de acción Sobrevivir es un caos Mad Max, furia en el camino Sábado 12 Cris, voy a sacarte de Una noche con lo mejor del oeste Los Siete Magníficos Domingo 13 Cinema 11, 20 horas Canal 11, gira tu mundo 007 James Bond, 60 aniversario Este incidente podría convertirse en una guerra mundial La paz del planeta está en sus manos Su contacto más importante será Tanaka Tendrá un viaje lleno de aventuras y peligro Comandante de la Marina Británica asesinado Agente 007, solo se vive dos veces Lunes 14, 20 horas Canal 11, Gira tu Mundo Regresamos con la inigualable Michelle Darnell. Todo lo posee. Está arrestada por abuso de información privilegiada y fraude a la Comisión de Valores. Todas tus cuentas fueron congeladas. Bueno, Y ahora qué pasó? Este es nuestro territorio. Nadie en esta mesa te quiere. Déjame presentarte. Nueva gallina de los huevos la de oro. jefa. Martes 15, 20 horas. Canal 11, Gira tu Mundo. ¿Están tratando de robarse niñas de una culpa de las dientes? La Jefa, martes 15, 20 horas. Canal 11, Gira tu Mundo. Todos tienen que rendir cuentas. No lo sé, amigo. A bebé dónde está? Salió de la nada. Ella dijo que estaba muerto. Las circunstancias lo convierten en alguien vengativo. Nada en esta tierra me matará. Nunca voy a decir a dónde la llevaron. No soy de esta tierra. El mismo infierno lo persigue. Infierno Al Volante. Miércoles 16, 20 horas. Canal 11, Gira tu mundo. ¿Por qué me hace? Cállate. Te está controlando. ¡No! ¡No me hagas daño! Una llamada puede ser fatal. No, no, no, nada, nada. Y peligrosa. Apresúrate, Ryan! Si quiere morir aquí. El horror está presente. Celular, jueves 17, 20 horas. Canal 11, Gira tu Mundo. Padre nuestro que estás en el cielo. ¡No te Es una señal. Un drama saturado de terror. Con poderes llenos de ira. nada más de tener De juicio final. ¿no? Carly. Viernes 18-20 horas. Canal 11. Gira tu mundo. Lo capturaron. Quédate con unidad, loco. Emboscada. Todavía sigue vivo. Tenemos cosas que resolver. Solo somos dos que podemos hacer. Solo vas a perder. Si piensas que vas a perder. Batallas cubiertas de sangre... ...y un oscuro propósito. Ofrezco mil libras para el hombre que me Robin Hood, sábado 19, 20 horas... ...Canal 11, Gira tu Mundo. Un hombre llamado El Guapo está amenazando nuestras vidas. Estamos buscando hombres que sean suficientemente valientes... ...para enfrentarse a ese tirano. Son inseparables. Donde haya injusticia... Nos encontrarán No le temen a nada Los haré pedazos ¡Corran! Creo que estuvimos excelentes Tres amigos Domingo 20 20 horas Canal 11 Gira tu mundo Llegamos tarde Son demasiados ¿Qué, para nosotros? Un fin de semana increíble Con mucha acción Robin Hood, cool, sábado 19. Dime, ¿a qué has venido? Y continuamos con una divertidísima batalla. Tres amigos, domingo 20. A ver si no se pueden estas cosas. <risa> Cinema 11, 20 horas, Canal 11, Gira tu mundo. Disculpe, ¿se encuentra bien? Usted no necesita eso. Está bien así como está. Los muchachos preguntan por ti todo el tiempo, Carol. La edad no es un límite. Ay, por favor. Solo finge tomar una copa conmigo. Llevándola a nuevas aventuras. Estábamos desayunando. ¿Quieres acompañarnos? Te veré en mis sueños. Martes 22, 20 horas. Canal 11, Gira tu Mundo.